México en no otra dimensión, uno estoy seguro de que nada va a pasar. Ya. Ah, qué se es eso? Ah, ah, bueno, ya llegué. A bordo del tren, próxima estación Correo Central, servicio limitado línea E, José María Moreno, Correo Central combinación con línea B. Ah, pero ¿qué es esto? El cielo. Hola México, soy yo Perú y estoy atrapado acá. Bueno Perú, ¿cómo saldremos de acá? Tengo una idea. Perú, a ver, pasión, tío... mígame, ¿qué estás haciendo? No Ayuda. Oh, oh. Perú, ¿qué haces? Un planeta. Ya sé, hemos terminado el primer episodio de esta. <risa> terminamos el primer ¿De episodio de la, de la nueva serie.